Bienvenidos, vamos a ver en este vídeo algo muy sencillo que es cómo crear y compartir clips de YouTube, que son fragmentos cortos de entre 5 y 60 segundos, los cuales podemos compartir a través de las redes sociales o incluso a través de mensajería directa como pudiera ser correo el electrónico o mensajes de texto. El funcionamiento es bien sencillo, simplemente debajo del vídeo aparecerá el nuevo icono de clip si no aparece es porque o el vídeo no está habilitado todavía o usted no tiene la función habilitada, para vale La redundancia ya que eh, actualmente está en fase experimental. Quizás cuando vea el vídeo ya lo tenga disponible. Bueno, vamos al grano. Haciendo clic sobre el clip se nos abre un nuevo cuadro en el cual podemos configurar el clip. Hay que poner un título que es obligatorio y luego elegimos el tiempo que podemos hacerlo arrastrando sobre el principio y final o incluso podemos poner aquí los segundos directamente en este recuadro, en el de inicio del vídeo y el final. Cuando lo tengamos simplemente Compartir clip, obvio, ya podemos copiar el enlace eh, y pegarlo en cualquier plataforma para enviarlo o también tenemos aquí algunas plataformas en las que podemos ya directamente a golpe de clic enviar. Estos clips los vamos a tener también guardados en las tres rayas horizontales de la izquierda hacemos clic y bajamos hasta tus clips. Y ahí tenemos los clips que hemos compartido. Y podemos eliminarlos haciendo clic en los tres puntitos y luego eliminar el clip. O también podemos volver a compartir. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Os dejaré este enlace en la descripción del vídeo eh, donde tendréis más información al respecto. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo.